Así se formó el grupo. ¡Hola! Somos la noche estrellada. Y este es nuestro cuadro. Estas nuestras emociones. Inspirándonos en la mirada penetrante del cuadro Autorretrato Primavera, pensamos en colocar a Van Gogh a la derecha superior, como mente pensante del cuadro que vamos a realizar. Desde su mente nos vamos al elemento que aporta más estabilidad en él, el ciprés, que estamos pintando con colores claros porque en su momento fue realizado de día. A continuación representamos los montes, elemento horizontal que delimita la virulencia del cielo con la tranquilidad del pueblo. Para ello hemos extraído del cuadro el tribal con cuervos los colores amarillos y azul, que también vamos a utilizar en el cielo, que representa el fin del mundo muy presente en su mente. los comedores de patatas, recogemos una escena de una familia en su vida normal. También utilizaremos la pareja de colores rojo y verde Está por venir hasta la próxima adiós, adiós.